Bienvenidos al módulo de Máquina de Corriente Continua. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo vamos a analizar el funcionamiento, modelación y accionamientos de la máquina DC. Entonces, ¿qué objetivos vamos a perseguir a lo largo de este módulo? Comprender el principio de funcionamiento de los convertidores electromecánicos de manera general. Determinar el punto de operación eléctrico de una máquina de corriente continua en función de los requerimientos mecánicos de la carga, es decir, del par y la velocidad. Analizar las ventajas y desventajas de los diferentes esquemas de conexión de la máquina de corriente continua, independiente, paralelo y serie. Analizar los diferentes esquemas de control de velocidad y posición de la máquina de corriente continua, lo que se conoce como control de armadura, control de campo y los controladores modernos de electrónica de potencia aplicados a la máquina de corriente continua. Entonces los invito a ver los distintos temas que conforman este módulo. Vamos a arrancar con un tema 1 de principios de funcionamiento generales de los convertidores electromecánicos. En el tema 2 vamos a ver el modelo de la máquina de corriente continua. En el tema 3 vamos a empezar a estudiar sus esquemas de conexión como es el independiente. En el tema 4 el paralelo y en el tema 5 la conexión serie. Finalmente en el tema 6 vamos a ver los accionamientos de la máquina de corriente continua mediante electrónica de potencia. Entonces sin más preámbulo, los invito a ver cada uno de los temas que conforman el presente módulo. Gracias por su atención.